Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Espero que estéis pasando un buen día. Eh, me presento, mi nombre es Hugo Viarge. Eh, voy a estar con mi compañero Manu Cañete un poco en este workshop en el que os vamos a eh, presentar un poquito nuestra idea de lo que es una gestión de, de la identidad de los usuarios de manera centralizada. Eh, es un evento en directo con Teams. En principio eh, creo que no vais a poder activar vuestro micro, pero tenéis un, eh, una pestañita en la que podéis ver las preguntas y un panel de preguntas y respuestas, ¿vale? Así que si en algún momento, sobre cualquier cosa que decimos, sobre eso, si cualquier duda que tengáis, queréis preguntar alguna cosita, eh, comentáis ahí directamente, dejáis la pregunta y al final de la sesión, diez minutitos, cinco minutitos antes de que terminemos, eh, iremos contestando preguntas, ¿de acuerdo? Así que si os parece, empezamos directamente, ¿vale? eh, Vale, vamos a estar aquí. Bueno, yo, Hugo Viaje, soy developer en Plain desde hace bastante tiempo. Últimamente le he dedicado mucho tiempo y mucho trabajo a todo lo que es la gestión de identidad, trabajando eh, sobre todo explorando mucho lo que es el protocolo OpenID Connect, WAU2 y las diferentes opciones que tenemos para, para utilizarlo desde el punto de vista de autenticación de usuarios y flujos de autenticación corporativos. Vale, y mi compañero Manu. Yo soy Manuel Cañete, soy software developer en, en Princonces. También he estado involucrado en muchos eh, proyectos eh, orientados a eh, identidad dentro de, de entornos corporativos. Perfecto. Y un poco esta es la agenda que os queríamos contar hoy, ¿no? Un poco eh, ponernos en contexto de qué es un servidor de identidad o un servicio de identidad y cómo funciona básicamente, qué es qué es lo que le podemos exigir o qué podemos esperar de un, de un identity provider, de un proveedor de identidad, desde el punto de vista de eh, soporte de flujos de autenticación, de soporte de aplicaciones, bueno, elementos que nos parecen a nosotros imprescindibles y que, y que desde luego eh, vamos a intentar que estén siempre en, en este tipo de servicios. El segundo punto que creo que es muy interesante es por qué puede ser necesario desarrollar tu propio servidor de identidad. Aquí entraremos en, en, en yo creo que la pregunta del millón, un poco relacionado con este tipo de cosas. Y es, eh, cuando hablamos o cuando planteamos tener un servidor de identidad para cubrir una serie de necesidades dentro de nuestra, de, nuestra, de nuestra empresa, de nuestra corporación, tenemos dos opciones. Optar por un servicio, un software como servicio, un servicio de autenticación que funcione como servicio en la nube, probablemente, o construir nuestro propio servidor de identidad. Aquí, en esta sección, intentaremos eh, poner encima de la mesa algunos elementos que pueden ser importantes a la hora de tomar esa decisión. ¿vale? Eh, y el último punto, eh, y aquí veis ya un poco cuál es nuestra propuesta, eh, os hablaremos un poquito de, de OREIN. OREIN va a ser un acelerador eh, que nosotros hemos desarrollado para intentar eh, poder desarrollar servidores de identidad propios que vamos a mm, mantener nosotros, que vamos a tener en propiedad, que vamos a tener el código fuente, que vamos a ser responsables de mantener. ¿vale? Pero o, os, os vamos a hablar un poquito de Orain como acelerador. Es decir, qué incluye Orain, qué características tiene y cómo lo hemos pensado y cómo lo hemos preparado para que eh, os pueda servir a vosotros o, o pueda servir a cualquiera de nuestros clientes. Creo que es algo interesante y creo que probablemente os dé también una idea, una composición de lugar de las cosas que son importantes para nosotros desde el punto de vista de la gestión de la, de la identidad. Entonces, sin más, de, empezamos un poquito eh, por el primer punto, que es cómo funciona un servidor de identidad y al final... Un poco el, el escenario es que la, la gestión de la autenticación de usuarios desde el punto de vista de aplicaciones en el siglo XXI, en el año 2020, se ha eh, convertido en algo relativamente complejo. ¿no? Al final hay un montón de aplicaciones, hay un montón de servicios a través de los cuales eh, nosotros tenemos que hacer fluir la identidad de un usuario ¿vale? y a veces no es sencillo porque hablamos de aplicaciones Corporativas, probablemente desarrolladas por nosotros, hablamos de aplicaciones que pueden ser productos open source, hablamos de aplicaciones que son eh, compradas en caja… Tenemos que integrar diferentes aplicaciones, normalmente muchas eh, que se van a usar en un entorno corporativo y al final lo que tenemos que proporcionar es la sencillez, la facilidad de que un usuario pueda usarlas de una forma sencilla. Es decir, el objetivo último de un servidor de identidad es conseguir que un usuario corporativo tenga que iniciar sesión solamente una vez durante toda la su jornada laboral ¿vale? y pueda ir cambiando de aplicaciones y cada aplicación sea capaz de obtener su información sin requerir que vuelva a introducir sus, sus credenciales. Al final, hay múltiples aplicaciones que necesitan consumir la información del usuario, ¿vale? pero el usuario es único. Es decir, yo soy Hugo Viarge ante cualquier aplicación que Plain Concept ponga a mi disposición como aplicación corporativa. Yo no quiero tener que decir que soy Hugo, ya lo he dicho una vez durante mi jornada laboral. Hay diferentes modelos de aplicación, que este es otro modelo, otro de los puntos conflictivos. Tengo desde aplicaciones nativas, tengo en dispositivos móviles o en, o en escritorio, tengo aplicaciones web, aplicaciones web eh, Single Pitch Application, cuyo código es todo JavaScript y por lo tanto es todo accesible para los clientes. Aplicaciones MVC, Server Side Rendering que tienen un modelo de ejecución diferente. Sobre todo un modelo de ejecución diferente desde el punto de vista de esas aplicaciones son capaces de mantener un secreto o no son capaces de mantener un secreto. Y en base a eso, nosotros las clasificaríamos en públicas o confidenciales. Y en función de eso, pues tenemos una serie de flujos de autenticación recomendados o que vamos a tener que configurar eh, desde el punto de vista de nuestra gestión de identidad. ¿Vale? Eh, otro de los problemas importantes es que cada aplicación puede llegar a necesitar información diferente del usuario que la está usando. ¿Vale? Aunque yo sea Hugo viaje en eh, todas las aplicaciones corporativas que Plain Concepts eh, me ofrece como empleado, eh, probablemente la aplicación del CRM o la aplicación de recursos humanos o la de eh, fichaje o la de eh, la intranet a la que tengo acceso, requieran diferente información desde el punto de vista de autorización. Ya no desde el punto de vista de autenticación, que yo soy siempre la misma persona, sino desde el punto de vista de autorización. Es decir, eh, en la de CRM puede ser importante que tenga una información de a qué departamento pertenezco yo dentro de la compañía, mientras que a la aplicación de recursos humanos o a la aplicación de fichaje, esa información le puede dar igual, pero puede ser muy importante para la aplicación de fichaje eh, cuál es la ubicación física de la oficina a la que yo estoy adscrito. ¿vale? Por lo tanto, en función de eh, las características de cada una de las aplicaciones, tanto eh tanto APIs como aplicaciones que tengan un, un frontal, eh, pueden requerir diferente información. Los sistemas de autenticación modernos al final nos tienen que permitir que esas aplicaciones sean las que soliciten la información que necesitan y que no sea nuestro propio servidor de identidad el que de manera unilateral decida siempre enviar buah, toda la información que necesita a todas las aplicaciones, a toda la, toda la información que tiene disponible, a todas las aplicaciones independientemente de que la necesiten o no la necesiten. ¿Vale? Y un último problema que normalmente nos solemos encontrar es la integración de diferentes almacenes de usuarios. Al final es, eh, nosotros, si tenemos la suerte de que podemos gestionar a todos nuestros usuarios directamente con un directorio activo o algo de ese estilo, eh, nos podemos considerar muy afortunados en el contexto empresarial, porque normalmente vamos a tener algunos usuarios corporativos dentro de un directorio activo, pero luego queremos mantener otros usuarios que ofrecen otra serie de servicios dentro de... Otro sistema que no sea nuestro directorio activo porque el directorio activo le da acceso a determinadas aplicaciones corporativas que yo no quiero para el resto de usuarios. Normalmente hay escenarios híbridos en los que tenemos que trabajar con diferentes, tenemos que integrar usuarios que se van a autenticar contra diferentes proveedores de identidad y usuarios con, eh, que nosotros queramos mantener un repositorio personal en una base de datos que nosotros queramos eh, mantener, donde guardaremos sus eh, credenciales, sus eh, contraseñas, eh, su, configuraremos sus múltiples factores de autenticación y eh, seremos capaces de gestionarlos de una manera eh, diferente. ¿vale? Entonces, eh, veis que el escenario es complejo, veis que el, en realidad las, los problemas que tiene que solucionar un, un proveedor de identidad son relativamente complejos. ¿Cómo se resuelve o cómo se ha resuelto esto en el pasado? Pues históricamente eh, han tenido y sigue teniendo todavía en, en entornos empresariales una atracción importante todo lo que es el, el, las especificaciones de WS Start, ¿vale? que hubo en, en su momento, ya tiene unos añitos, y sobre todo en este caso la WS Federation, que lo que nos permitía era ese inicio de sesión eh, federado y compartido entre diferentes aplicaciones, con el uso de SAML, SAML 2, que era un protocolo basado en el intercambio de XML firmados. ¿vale? Y un poco eh, hacia donde vemos que se dirige el mercado en los últimos años ha tenido mucha atracción eh, protocolos basados en, bueno, Auth2 y OpenID Connect, que al final son, son primos hermanos, eh, que son eh, protocolos de autenticación basados en eh, estándares. Desde el punto de vista de mecanismo de comunicación, son todos flujos de peticiones y redirecciones basadas en, el, en las peticiones HTTP, al mismo tiempo que utilizan un eh, dijéramos que modelo de, eh, de compartir información o compartir datos también estándar en los últimos años, como es JSON. ¿vale? Y JSON utilizan una serie de claves de intercambio también basadas en JSON, JSON Web Keys, JSON Web tokens, ¿vale? Hay un montón de información en la que las especificaciones definen que el modelo de intercambio de información está basado en JSON y luego tiene diferentes, diferentes derivadas. Por lo tanto, un poco eh, el, el cómo vamos a intentar resolverlo, cómo nosotros vamos a recomendar resolver esto desde el punto de vista de un, de un servidor de identidad moderno, evidentemente va a ser basado en estos estándares, OpenID Connect y, y OAuth 2 ¿vale? Vamos a ver, Manuel, va a contar ahora un poco una demo de, de cómo sería este escenario, eh, cómo podríamos integrar este escenario dentro, de, dentro de, nuestra, de, nuestro, de nuestra campaña, o cómo podría ser esa experiencia de usuario. Vale, os voy a, os voy a enseñar por aquí un, un pequeño escenario con dos aplicaciones corporativas. En una de ellas tenemos un, un Grafana, que para quien no lo conozca es una aplicación open source de visualización de, de métricas, y por otro lado vamos a tener una aplicación interna empresarial que nosotros tenemos de gestión de, de burn downs a, a nivel interno. Vale, como habéis visto, cuando he, hecho, he intentado hacer, acceder a la, a la aplicación, nos ha redirigido a la pantalla de, de login de, de nuestro servidor de identidad. Aquí podemos ver algunos conceptos de los que ha comentado Hugo, como por ejemplo la integración de diferentes eh, almacenamientos de usuarios. Así decir, ¿no? Aquí tenemos la gestión con un directorio activo de, de Azure. Y luego tenemos una gestión con usuarios con usuarios locales. En este caso vamos a ver la experiencia de Single Sign-On. Si hemos visto aquí, intentamos acceder a, a Grafana con, integrado con Opinion de Connect contra nuestro servidor de identidad, nos va a redirigir también al, a la pantalla de login. Si hacemos login en, eh, ya ahora contra nuestro eh, director activo de activos de Azure, que es un, un IDP externo federado en, en nuestro servidor de identidad, Vemos que ya estamos eh, dentro de, de Grafana y ahora si intentamos acceder a la aplicación de, de Burndowns, vamos a ver cómo tenemos esta experiencia de Single Sign-On. Aquí no, ya no nos ha redirigido a nuestro, a nuestro servidor de identidad y podemos ver cómo estamos eh, dentro de y podemos navegar entre, entre Grafana y, y las diferentes aplicaciones que tenemos. Te doy paso, Hugo. Si... Perfecto. Eh, básicamente, ese es el escenario que nosotros estábamos describiendo, es lo que queremos como responsables de IT y responsables de gestión de identidad de usuarios dentro de una compañía. Queremos Esa es la experiencia de usuario que queremos que, que tengan todos nuestros, todos nuestros empleados o todas las personas que están trabajando con nosotros en intentar resolver los problemas que, que, que resuelve nuestra, nuestra organización. Entonces, eh, de, desde este punto de vista, eh, ¿Qué es lo que incluye un servidor de identidad? ¿O qué, qué entendemos que, que es importante desde el punto de vista de, de, de un servidor de identidad? En principio, y sobre todo hablando y centrando el tiro un poco en, en OpenID Connect y OAuth 2 ¿vale? Eh, debe, por supuesto, incluir una serie de endpoints estándar, ¿vale? Que son el endpoint barra token, el endpoint barra autorize, el endpoint barra discovery, ¿vale? Que son como mínimo los endpoints estándar que va a, a exponer cualquier aplicación que quiera eh, hacer el rol o que quiera jugar el papel de eh, servidor de identidad, OpenID Connect o OAuth 2. ¿vale? Cada uno de estos endpoints cumple un papel eh, que definen las propias especificaciones. ¿vale? Eh, Inicios de sesión interactivos, inicios de sesión no interactivos, intercambio de tokens, intercambio de códigos por tokens. No vamos a entrar en las, en las profundidades de, de OpenID Connect y de, y de OAuth2. ¿vale? Hay muchas opciones y algunas de ellas realmente complejas. No nos da tiempo de entrar en esta sesión a ver cada una de ellas. Pero básicamente sí que queremos insistir en que el definir esos endpoints estándar y sobre todo que esos endpoints estándar cumplan estrictamente las especificaciones definidas en la OpenID Foundation o en las RFCs donde define el, eh, las, los diferentes flujos de OpenID Connect y de eh, OAuth 2 es muy importante. Y es muy importante porque básicamente nosotros vamos a tener una pieza que va a tener que dar soporte de autenticación a diferentes aplicaciones que no sabemos sobre qué tecnología han sido desarrolladas ¿Vale? Pero que en principio a priori sabemos que van a ser capaces de comunicarse con un protocolo HTTP y que si nosotros garantizamos desde el punto de vista del servidor que este servidor está es compatible con todos los RFCs, que es certificado desde el punto de vista de OpenID Connect, garantizamos que cualquier cliente bajo cualquier plataforma que utilice una librería de autenticación que esté certificada también va a ser capaz de iniciar sesión eh, hablando el mismo idioma, utilizando el mismo lenguaje y utilizando los mismos parámetros de configuración para los inicios de sesión con nuestro servidor de identidad una segunda, parte, una segunda parte que normalmente es muy importante es todo lo que es la administración de configuración y es relativamente compleja Vale. Al final vamos a tener que gestionar diferentes tipos de aplicaciones que quieren iniciar sesión contra nuestro servidor de identidad. Cada una de las aplicaciones puede querer utilizar un flujo diferente. A cada una de esas aplicaciones le queremos dar acceso a una información diferente del usuario. Vale. A cada una de esas aplicaciones le podemos querer establecer un tiempo de duración de eh, los diferentes tokens o la diferente información sensible que va a exponer o que va a emitir nuestro servidor de identidad y, por lo tanto, esa eh, gestión de configuración es muy importante ¿vale? desde el punto de vista de eh, cómo configuramos nuestro servidor de identidad y cómo lo podemos administrar desde un panel de control. Como tercera pata que nos parece muy importante es una gestión de usuarios y roles desde el punto de vista de eh, nuestro servidor de identidad puede tener una, eh, un rol o puede jugar un papel eh, de, de centralizar la asignación de roles y la gestión, sobre todo, de usuarios externos o diferentes o de qué roles le aplicamos a diferentes usuarios que vienen desde proveedores de entidad externos. ¿vale? Eh, qué roles tienen, si les habilito el MFA, si no les habilito el MFA, si todo ese tipo de información. ¿vale? Y como última pata, y nos parece muy, muy, muy importante, es eh, la relativa a la monitorización. Al final, un servidor de identidad es una pieza crítica, es una pieza crítica dentro de una organización y es una pieza crítica que normalmente en este escenario en el que nos estamos moviendo, donde vamos a tener aplicaciones que están desplegadas en cloud, que son públicas, ¿vale? que, eh, eh, que van a ser usadas desde nuestros empleados cuando estén trabajando, por ejemplo, desde sus casas, que no van a estar en el contexto de una intranet, que nosotros tenemos perfectamente aislada y, y, y securizada con respecto al exterior, nos estamos moviendo en el mundo de la, de, del Internet público. ¿vale? Y moviéndonos en el mundo del Internet público sabéis que vamos a tener ataques. No es eh, si vamos a tener ataques o no vamos a tener ataques, sino es vamos a tener ataques, eso es una realidad y es cuándo los vamos a sufrir y cuánto van a afectar esos ataques al rendimiento de nuestra aplicación. Por lo tanto, es muy importante establecer monitorizaciones de nuestro sistema, eh, sobre todo desde el punto de vista de, por ejemplo, tenemos eh, configuraciones incorrectas o desde el punto de vista de qué usuarios están intentando e iniciar sesión más de una vez y han tenido problemas porque puede ser un eh, puede poner de manifiesto un posible ataque de fuerza bruta o si los diferentes clientes o APIs que tenemos eh, configuradas están iniciando sesión de una forma correcta o cuántas tienen fallos porque puede ser consecuencia de una mala configuración. Todo ese tipo de información tenemos que monitorizarla, tenemos que recogerla, tenemos que analizarla y tenemos que ver la evolución las tendencias, ¿vale? Para intentar identificar y mitigar los posibles problemas que podamos tener con nuestro servidor de, de identidad, ¿vale? Estas son las patas que a nosotros nos parecen más importantes y que debe incluir siempre, siempre, siempre cualquier servidor de, de identidad, ¿vale? Manu os hace una demo así rápidamente de lo que es el, el flujo de autenticación, qué es lo que podemos esperar, ¿vale? Desde el punto de vista de una aplicación cliente y una API, desde el punto de vista del flujo de autenticación, por entrar en algunos detallitos, ¿vale? Técnicos. Eso es, eso es. Os voy a hacer una pequeña demo ahora. Comparto pantalla. Vale, vale. ya como hemos eh, accedido a nuestro servidor de identidad, tenemos experiencias de, de single sign-on. Vamos a acceder a una aplicación de demo que tenemos nosotros ahora corriendo en el local. Voy a hacer logout primero para que veáis el flujo completo. Y accedemos iniciamos sesión igual que hemos eh, iniciado antes. ¿no? no nos ha hecho falta porque estábamos, estábamos ya logueados. En este caso podemos ver aquí información relativa al, al usuario. Tanto información relativa al usuario como es el nombre, el, el, el correo electrónico, información relativa a la, a la sesión, de que IDP se ha, se ha iniciado sesión... Eh, y luego re relativa al audience, que es hacia quién está expedido es este, este token, este eh, esta información, que es hacia la aplicación de MVC que tenemos corriendo aquí. Y vamos a hacer una llamada a una API desde, desde esta aplicación. ¿no? Entonces esta llamada a una API ahora nos va, nos va a mostrar, estamos mostrando aquí, la información que le llega a esta API, que es información de autorización. La información que le ha llegado a esta API es, por ejemplo, eh, qué rol... Estamos desempeñando nosotros, yo tengo el rol de administración en, eh, de administrador en, en Orain y el rol de, de viewer. Luego, para, para qué audience, para qué audiencia está pedido este el token que le ha llegado a la, a la API. Si antes hemos visto que la, la audiencia del de token de MVC era la aplicación de Mvc, ahora vemos que la audiencia cambia y es el es la aplicación de la, la API que tenemos desplegada, ¿no? Pues sample API. Y luego el, el issuer, que es el, nuestro, nuestro proveedor de, de identidad. Aquí ya, Hugo, si quieres continuar. Sí, podemos ver eh, si quieres eh, ah, bueno, podemos, la información sí. del usuario. Vemos el token o los diferentes eh, tokens que Exacto. tenemos, el access token y el ID token. Y por ver un poco la anatomía y la estructura de la información que el servidor de identidad está intercambiando con cada una de nuestras aplicaciones. Vale, vale eso es. Entonces, si cogemos, por ejemplo, lo que sería un, un access token, vemos que es un, un JSON eh, firmado codificado en base 64, que se compone de, de tres partes. La primera parte es la cabecera, luego tenemos el payload y luego la firma. Y en el payload nosotros podemos eh, introducir información que se llama claims, sino que nos deja de ser un eh, valores, clave valor, eh, en el que podemos ver información de, en este caso al ser un token, eh, un access token, que es el token de, de autorización, podemos ver eh, tanto los scopes, por ejemplo, como eh, los roles que luego vamos a necesitar para autenticar, autorizar perdón en, en nuestras aplicaciones. Correcto. Al final, sin entrar en mucho detalle, los diferentes protocolos de OpenID Connect y de O2 básicamente nos hablan de tres tipos de tokens. El ID token, que es el token que expone información, por ejemplo, para la aplicación MVC sobre el usuario que ha iniciado sesión. Un access token, que es el que va a utilizar cualquier cliente, cualquier aplicación, cuando quiere hablar con una API HTTP, por ejemplo, autenticada contra nuestro, nuestro authority, nuestro proveedor de identidad. Es decir, un, un token de acceso donde eh, se introduce información de autorización delegada o de autenticación delegada contra los usuarios que van a poder acceder a esa API. Y luego tenemos siempre el refresh token que no contiene tanta información, sino que lo que nos va a permitir es volver a obtener un access token desde eh, sin que el usuario tenga que volver a solicitar las credenciales de. O perdón, sin que la aplicación tenga que volver a solicitar las credenciales al, al usuario. De alguna manera, un escenario en el cual eh, podamos volver a acceder a ese access token que normalmente tiene un tiempo de vida limitado. ¿vale? Y tiene un tiempo de vida limitado porque eh, al final, como la propia especificación del JWT eh, plantea, es un token autocontenido. Es decir, no hay ninguna forma de revocarlo. Es decir, en la ventana de tiempo en la que es válido, desde que ha sido emitido o desde que eh, es eh, válido hasta la ventana de tiempo en la que caduca, cualquier persona que tenga ese token va a poder utilizarlo y va a poder autenticarse contra la aplicación eh, contra la que ha sido o contra la que se espera que se utilice. ¿Vale? Eh, por lo tanto, eh, los tiempos de vida de los access tokens normalmente se configuran en el entorno de una hora. ¿Vale? Como una, un usuario puede estar utilizando una aplicación durante mucho más tiempo que una hora, lo que se buscan son los propios protocolos, las propias especificaciones, buscan formas, maneras de que eh, se puedan volver a obtener access token nuevos, ¿vale? que no estén expirados, que se renueven con la información y los claims actualizados de los usuarios, ¿vale? sin tener que volver a estar pidiéndoles constantemente las, las credenciales. Vale. Pues, visto esto, eh, seguimos y avanzamos un poquito más. Eh, espero que os haya quedado más o menos un poquito claras las diferentes opciones o, o las diferentes características que tiene que cumplir un, un servidor de identidad. Y pasamos al siguiente eh, punto, un poco de, de por qué puede ser necesario desarrollar Perdona, tu propio servidor de identidad. Perdona, comparte pantalla tú para que veamos la, vale. la PPT. Oh, perdón, que no la estaba compartiendo. Eh, ¿Me decís si me ves? Perdón. Sí, ahora sí. Perfecto. Vale. porque puede ser necesario desarrollar nuestro propio servidor de identidad? Al final, eh, normalmente todas las organizaciones tienen una necesidad de gestionar este tipo de, de identidad. Y normalmente en estos tiempos en los que muchas organizaciones están eh, moviendo parte de sus servicios o todos sus servicios a entornos cloud, eh, cada vez es más importante tener algún sistema de autenticación basado en, eh, en la nube pública o basado en, eh, eh, en la Internet pública. ¿vale? Básicamente, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de utilizar un servidor de identidad como servicio. vale. En su momento, por ejemplo, en entornos Microsoft, si nosotros teníamos un directorio activo interno dentro de nuestra organización, teníamos componentes como un ADFS que nos permitía exponer la información de ese AD, de ese Active Directory, eh, nos permitía exponerlo de forma pública. ¿Vale? Eh, con una serie de recomendaciones, una infraestructura creando una, una DMZ para que eh, cualquier atacante no tuviera acceso a la, la intranet privada, bla, bla bla bla bla bla, vale, ese tipo de cosas. Eh, ADF se lo podemos seguir utilizando, ha ido evolucionando, soporta ya determinados protocolos de autenticación, ya no solo basados en WS Federation, sino en OAuth sino en 2 y en OpenID Connect, implementa algunas características. Pero muchas, muchas personas o mucha, muchas compañías que utilizan un directorio activo corporativo se han movido, por ejemplo, a Azure Active Directory. Azure Active Directory no deja de ser otra cosa más que un servicio de identidad, vale, un servidor de identidad como servicio lo tenemos expuesto, lo proporciona Microsoft y eh, lo tenemos disponible para diferentes aplicaciones. ¿Correcto? Eh, igual que Azure Active Directory tenemos otros servicios de identidad como puede ser Aucero, como puede ser Okta. Al final son eh, servicios que nos van a proporcionar unas características. Eh, normalmente básicas y suficientes cumpliendo los, los protocolos de, de, de las diferentes especificaciones de los protocolos de autenticación que soporte ¿vale? Este es un escenario que nos puede venir muy bien. Este es un escenario que se puede adaptar perfectamente si esos servicios eh, ofrecen todas las características o todas las necesidades que nuestra organización necesita, ¿vale? Pero... Una de las cosas que nosotros hemos ido identificando cuando hemos ido trabajando con nuestros clientes es que al final la gestión de la identidad y la gestión de, de los usuarios dentro de una corporación no es algo nuevo. Es algo que lleva mucho tiempo eh, implantado, es algo que lleva mucho tiempo eh, personalizándose dentro de las corporaciones y por lo tanto hay determinadas características o hay determinados flujos o hay determinada información que es difícil hacer o configurar con todos estos servicios externos. Por eso, la otra opción que tenemos es la de desarrollar nosotros nuestro propio servidor de identidad. Nuestro propio servidor de identidad, entendiendo como desarrollo propio, no el desarrollo de la parte o de la lógica de, del servidor de identidad, de la lógica de la autenticación, de, del cifrado, de, el peor error que podemos cometer es el, el de desarrollar nuestra nuestra propia gestión de, de, de, de seguridad, sino basándonos en componentes que están ya definidos, muchos de ellos open source y que están disponibles a, a la comunidad para ser usados, que están desarrollados por expertos desde el punto de vista de seguridad y que además son open source y lo que nos permiten es verificar y validar cuál es el código fuente y validar el funcionamiento de ese código, ¿vale?, eh, ofreceremos o desarrollaremos nuestro propio servidor de identidad adaptando determinados flujos, pero utilizando determinados componentes que sabemos que son seguros. ¿vale? Una de las opciones, por ejemplo, para .NET Core y que se utiliza de manera habitual es Identity Server. De hecho, se ha convertido en el servidor de identidad basado en OpenID Connect de facto, Dentro del mundo de .NET Core y de hecho es un servidor que hasta se incluye como dependencia en algunas de las plantillas que saque, o que tiene por defecto eh, eh, el propio .NET Core desde la versión 3.1. ¿Vale? Pero hay otros, otros vendors, otros, eh, otros eh, otras plataformas, por ejemplo Java, que tiene, pongo aquí por ejemplo Kcloak, que lo desarrollan, eh, también es otro producto open source. Eh, que, que también son servidores certificados, con lo cual podemos implementar en función de la tecnología con la que trabaje nuestra compañía, nuestra empresa, podemos desarrollar eh, nuestro servidor de identidad eh, personalizado o propio eh, utilizando diferentes tecnologías y utilizando eh, con esas tecnologías los componentes o las piezas de software, eh, componer las piezas de software que, que nosotros queramos o que estén más implicadas en, en esas tecnologías. Por lo tanto, esta es una decisión importante. vale, Es una decisión importante que eh, eh, los clientes tienen que evaluar. Es, A mí me vale eh, un servidor de identidad como servicio para todas las necesidades ¿Para cubrir todas las necesidades que tengo de gestión de identidad? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, id por allí. Es lo más sencillo, es lo más fácil, es lo más razonable. Vais a tener un pago por uso, un pago por servicio. Cada una tiene un modelo diferente, pero eh, dijéramos que es la primera aproximación o la aproximación más sencilla a un servidor de identidad. En el momento en que tengáis necesidades especiales, en el momento que tengáis, que queráis tener un control sobre los diferentes flujos, que queráis tener un control sobre la información que fluye, ¿Vale? o que por cualquier circunstancia no querráis que esa información fluya a un servicio externo, al final la, la solución de desarrollar vuestro propio servidor de identidad es una solución yo creo que muy, muy factible y es una solución que nosotros nos estamos encontrando que es demandada por muchos por muchos clientes. Aquí insistiré ¿eh? siempre si al final acabáis desarrollando vuestro propio servidor de identidad, no reinventéis la rueda ¿Vale? No desarrolléis vuestros propios algoritmos de seguridad, no desarrolléis eh, vuestros propios controles de flujo. ¿vale? Utilizar la librería que queráis ¿vale? para la plataforma o el lenguaje que queráis que esté certificada y que esté validada por, eh, pues, por ejemplo, la OpenID Foundation o por determinadas entidades que puedan garantizar eh, la buena o la correcta implementación de los estándares de esas, de esas librerías. ¿vale? Vale, os voy a enseñar yo aquí ahora la diferencia entre lo que es el panel de administración de, de Azure Active Directory y lo que es por ahí. Comparto otra vez pantalla. Vale, aquí si para quien no lo conozca este es el portal de administración de, de Azure Active Directory, que es un servidor de identidad como servicio, lo que os ha explicado eh, Hugo. Y aquí eh, en este portal podemos administrar tanto usuarios podemos administrar eh, grupos dentro del, del directorio activo tenemos eh, la posibilidad de, de, de gestionar roles y luego tenemos eh, aplicaciones las aplicaciones que vamos a tener integradas con, con nuestro directorio activo en, en este caso pues aquí yo tengo unas unas cuantas eh, configuradas en esta por ejemplo podemos eh, configurar bastante bastante configuración aquí no entonces ahora os voy a enseñar lo que sería eh, el apartado de configuración de, de Orain es nuestro servidor de, de identidad. En este caso es el portal de, de administración donde podemos eh, gestionar y administrar toda la parte de clientes, que sería un concepto muy parecido a lo que Azure Active Directory llama aplicaciones. Y eh, luego podemos gestionar también la parte de usuarios, roles y gestión de, de permisos de nuestras, de nuestras APIs y, y aplicaciones. Correcto. Al final, eh, es simplemente tener un ejemplo de, de dos paneles de administración, de dos formas de entender cómo se puede configurar eh, los diferentes flujos de autenticación que van a ser también muy atados a los propios componentes que tenemos por debajo. Por ejemplo, aquí en OREIN veis que está muy atado, si conocéis los que conozcáis Identity Server, eh, veis que está muy atado a las propias nomenclaturas y a los propios eh, términos que utiliza Identity Server, mientras que en Azure utiliza su propia, su propia terminología. Vale. Eh, entrando ya en Orain y habiendo visto ya un poco esta demo del panel de administración y habiendo visto la, el, la pantalla de login, os queremos hablar un poquito de, de, de Orain como acelerador, ¿vale? desde el punto de vista de, de qué es un acelerador y cuáles son las características eh, que nosotros hemos querido incluir dentro de este, de este acelerador. ¿vale? Al final, eh, Orain Perdona, vuelvo a compartir. Vuelvo a compartir, contarte, sí, sí, no estoy compartiendo. Se me, se me corta, por lo que sea. Vale, ahí estoy. Me decís si me veis, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vale, orein eh, al final orein no es más que, bueno, una solución que le ofrecemos a nuestros clientes, la llamamos un acelerador. Eh, es nuestra propuesta de servidor de identidad, ¿vale? Eh, la llamamos un acelerador porque al final... Eh, Todavía no es un producto, ¿vale? El código fuente eh, queda en propiedad de nuestro cliente y es absolutamente personalizable con, en base a sus necesidades corporativas. Es decir, eh, estamos utilizando, como veis allí, estamos basando el desarrollo de Orain en ASP.NET Core, componentes como ASP.NET Identity o Identity Server 4, ¿vale? Que son componentes que nos permiten, los cuatro en conjunto, crear una experiencia totalmente personalizable para las necesidades del, del cliente o de la, de la empresa eh, para la que lo estemos desarrollando. Eh, está basado en SPNet Core porque básicamente SPNet Core nos permite en estos momentos un escenario multiplataforma. Una de las cosas que os, os contaré ahora es que eh, eh, Orain está totalmente preparado, es totalmente parametrizable y en una de las cosas que planteamos en esa parametrización son los diferentes contextos de ejecución. Es decir, Orain va a poderse desplegar tanto en entornos on-premise, tanto en máquinas Windows como en máquinas Linux, como en entornos eh, cloud, tanto en, eh, en, en servicios eh, como eh, web apps, como en, en en servicios que soporten cualquier tipo de orquestador basado en contenedores, ¿vale? Pues por ejemplo un AKS, un Kubernetes o cosas de ese estilo. Los matices o las propias configuraciones, la propia adaptación de Oreina a esas características, a cada uno de esos entornos de producción, eh, de, de ejecución, es... Eh, Parametrizables, es decir, simplemente diciendo, pues yo voy a desplegarlo en AKS, el OREIN ya está preparado para ser, eh, o para sacar ventaja, o para sacar partido de las características del propio AKS, o en este caso de Kubernetes, para, pues bueno, desde el punto de vista de la disponibilidad, desde el punto de vista de la gestión de secretos, etcétera, etcétera, etcétera. ASPNet Identity lo que nos permite es utilizar todo el framework de gestión de usuarios. Eh, y toda la potencia que nos da este componente, también incluido dentro de ASP&T Identity, para todo lo que es la gestión de usuarios, eh, roles, asignación de eh, proveedores de identidad externos, todo ese tipo de cosas. Nos proporciona también características que son complejas de implementar y que nos ayuda mucho este, este componente. pues Por ejemplo, la gestión de la autenticación multifactor basada en, eh, en TOTP. Eh, por ejemplo, la definición de los flujos de recuperación de contraseña, flujos de validación de email, eh, flujos de... Bueno, todo, todo este tipo de cosas, ¿vale? Que están ya de una forma, eh, dijéramos que podemos utilizar a SPN Identity para definir todos esos flujos. Es decir, no estamos reinventando la rueda desde el principio. Y sobre todo, como pieza fundamental, como pieza clave, tenemos Identity Server 4, ¿vale? Identity Server 4, eh, como os comentaba antes, es el estándar de facto, dijéramos, dentro de, de los servidores de identidad o de los servidores OpenID Connect dentro del mundo de, de .NET Core, que a nosotros nos da tres ventajas, tres ventajas fundamentales. Uno es que es open source y por lo tanto podemos conocer ese código y podemos eh, aportar nuestro conocimiento, nuestras necesidades a ese código. Eh, Está certificado y eso es muy importante, como os decía antes. Es un componente que está certificado por la OpenID Foundation y por lo tanto nos garantiza a nosotros y a nuestros clientes que es un servidor OpenID compatible con cualquier otra tecnología o con cualquier otras eh, plataformas. Y eh, por último es altamente parametrizable. Altamente parametrizable quiere decir que tiene muchísimos puntos de extensibilidad a todos los niveles, en todos los, eh, desde poder definir un flujo de autenticación personalizada, porque necesitamos ese flujo de autenticación desde nuestras desde nuestras aplicaciones, a poder personalizar eh, prácticamente cualquier escenario, desde un almacén personalizado de certificados, desde un almacén eh, personalizado de usuarios o de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, es, es eh, un poco las tecnologías en las que nos hemos en las que nos hemos basado. Como os decía, eh, utilizamos una arquitectura modular y parametrizable. Sobre todo, eh, lo que hemos querido hacer es un acelerador que de una forma rápida nos permita adaptarnos a las necesidades del cliente. De tal forma que eh, en muy poco tiempo ¿vale? el cliente puede tener una solución con un servidor de identidad desplegado en el entorno que el cliente necesite única y exclusivamente parametrizando eh, el app config o las variables de entorno de los, de, del despliegue que vamos a hacer, se va a adaptar a esos entornos de ejecución. vale, Se va a adaptar a un escenario on-premise o a un escenario cloud. Se va a adaptar a escenarios de despliegue de instancia única o de alta disponibilidad. ¿Vale? Cuando yo estoy trabajando con diferentes entornos, pues por ejemplo, en un entorno de desarrollo en el que estoy desplegando para validar mis historias de usuario o para validar que el servidor funciona, no me interesa tener alta disponibilidad. Puedo desplegarlo en modo de instancia única y si lo despliego en modo de instancia única, puedo eh, no tener que configurar una serie de elementos que van a ser imprescindibles cuando estoy trabajando en alta disponibilidad. ¿Qué son elementos importantes cuando estoy trabajando en alta disponibilidad? Pues un servidor de identidad va a hacer un uso intensivo de todo lo que es la infraestructura de Data Protection, por ejemplo, todo el Key Material de Data Protection con las rotaciones específicas de ese Key Material para lo que es eh, la incrementación de información que va a ser emitida a los clientes, por ejemplo, para encriptar las cookies. ¿Vale? Eh, cuando estamos trabajando en un entorno de alta disponibilidad tenemos que buscar un almacenamiento compartido de ese key material y ya está perfectamente configurado Orain para simplemente utilizando esa configuración estoy trabajando en modo de alta disponibilidad, él es capaz de utilizar un mecanismo de compartido para que todas las instancias, ¿vale? De, que en las que está desplegado Orain, utilicen el mismo key material y por lo tanto no necesitemos ningún sistema de afinidad de cookies o a, afinidad por IP, vale por IP, para que todas las peticiones de un usuario vayan directamente a la misma instancia o a la misma réplica eh, que, que, que ha recibido la primera petición. ¿Vale? Eso es muy importante. Podemos personalizar también el sistema de caché. El sistema de caché, cuando estamos en modo de instancia única, podemos utilizar un sistema de caché basado en memoria, porque sabemos que no va a haber ningún tipo de problemas, pero cuando estamos en un entorno de alta disponibilidad en el que tenemos varias réplicas al mismo tiempo, normalmente nos moveremos a un sistema de caché distribuida. ¿vale? ¿Y por qué un sistema de caché o por qué es diferente de la alta disponibilidad? Pues porque el sistema de caché es opcional. vale a lo mejor en un entorno de preproducción en el que yo quiero establecer eh, una réplica desde el punto de vista de infraestructura con el entorno de producción para verificar que todo funciona igual, eh, puedo no necesitar caché porque no va a tener una carga impresionante, una carga máxima de, de, de peticiones y por lo tanto puedo hacer que todas las peticiones vayan directamente a la base de datos. Pero en un entorno productivo me interesa reducirla al máximo la carga que va a soportar la base de datos, porque podría convertirse en un cuello de botella desde el punto de vista de mi solución. Por lo tanto, el sistema de caché también se gestiona de forma independiente y somos capaces de configurarla, habilitarla, perdón, o eh, deshabilitarla. Y si la habilitamos somos capaces de elegir un modo de caché en memoria o un modo de caché distribuida. Vale, en estos momentos con una implementación basada en una caché distribuida de Redis. Y ahora entramos en, en temas importantes, ¿vale? en temas que son realmente importantes. ¿Dónde están los certificados que un servidor de identidad va a utilizar para firmar los diferentes tokens que está emitiendo y, sobre todo, cómo vamos a establecer la eh, estrategia de rotación de esos certificados? No estoy hablando aquí de certificados TLS, ¿vale? no estoy hablando de certificados que van a permitir que mi web se exponga por HTTPS, sino que estoy hablando de certificados de firma. Son eh, los certificados que utiliza OREIN o utiliza en este caso Identity Server por debajo de Orain eh, para firmar los tokens. ¿vale? Al final los tokens están firmados, como nos decía antes Manu, para evitar el tampering, para garantizar que desde que han sido emitidos desde nuestro proveedor de identidad, en todo el viaje que ha podido hacer a través de Internet vale, y por todos los dispositivos por los que ha podido viajar, nadie ha modificado esa información. Es decir, está firmado y podemos validar que esa firma es válida. Al final esto se basa en infraestructura de, cable de clave pública-privada y sabéis que la infraestructura de, cable de clave pública-privada independientemente a que los algoritmos, eh, sobre todo con la inclusión de los algoritmos de curva elíptica eh, que, han, que, que están empezando a utilizarse últimamente, han mejorado bastante, depende del tiempo que tenga un atacante para poder eh, descifrar o para poder eh, evaluar o, o, o, o obtener la clave pública de perdón, la clave privada de un, de un certificado. Cuanta menos tiempo le demos, más, fácil es que nuestra, más, más difícil es que pueda, ser, que pueda obtener esa información. Por lo tanto, eh, por defecto, nosotros hemos implementado en, en Orain, eh, desde el punto de vista de configuración, primero, eh, la posibilidad de tener diferentes almacenes de certificados, ¿vale? Y soportamos en estos momentos un almacén en un File System, que sería el menos recomendable, ¿vale? Un almacén en el, en el Certificate Store, en el almacén de certificados de las máquinas donde está desplegado Orain o el que usualmente recomendamos si estamos desplegando un entorno cloud es el de la gestión de los certificados en un Azure Key Vault. ¿vale? Orain es capaz de conectarse a un Azure Key Vault y ese Azure Key Vault es el que mantiene la integridad de todos esos certificados. Además, hemos incluido ya también el soporte de eh, la autenticación con ese Azure Key Vault, tanto con eh, eh, eh, con credenciales de Client ID y Client Secret, que sería la forma estándar de acceder a los, a los keyboards, como de, con las nuevas opciones de identidades manejadas que tenemos con, con Azure. Por lo tanto, soportamos, intentamos soportar las últimas eh, novedades o las últimas tendencias desde el punto de vista de la gestión de autenticación en, en Azure. Y lo más importante es que cuando estamos trabajando con Azure Key Vault, hemos implementado también una política o una eh, estrategia de rotación de certificados de firma, apoyándonos un poco en las características de Azure Key Vault, que es capaz de renovar los propios certificados que nosotros definimos. Vale, Normalmente lo que establecemos es una duración de los certificados de tres meses y una política automática de rotación de esos certificados, con código implementado por nuestra parte en Noreen, en Identity Server, para que esos certificados de firma, vayan rotando de una manera segura. Y rotando de una manera segura significa que 10 eh, días antes de que expire el certificado que estamos utilizando actualmente, se emite un nuevo certificado. Tres días antes de que ese certificado eh, que el certificado que estamos utilizando caduque, exponemos públicamente, vale en el documento de Discovery, exponemos públicamente las claves públicas de este nuevo certificado para que cualquier cliente que esté trabajando contra nuestro servidor de identidad, tenga ya cacheada esa clave pública y pueda ser capaz de validar esos certificados JWT, JWT que le llegan. Cuando caduca el certificado principal, hacemos un switch y empezamos a firmar los certificados con el certificado que hemos expuesto tres días antes. ¿vale? Y el certificado de firma que utilizábamos antes lo mantenemos en nuestro documento de JWKS, todas las claves que estamos utilizando, por si acaso tenemos algún cliente configurado con un tiempo largo de duración de sus tokens porque puede estar un cliente recibiendo tokens firmados con un certificado de hace 10 días, por ejemplo, y por lo tanto tenemos que seguir exponiendo en el documento de Discovery esa clave pública para que nuestros clientes, las aplicaciones que van a utilizar eh, nuestro Orain para autenticar a los clientes, confíen o sean capaces de validar la firma de todos esos certificados. Veis que no es algo eh, trivial veis que es algo que necesita un trabajo, bueno, de grano fino para hacerlo funcionar y es algo que nosotros hemos querido incluir en Orain y, y lo tendríais out of the box, ¿vale? Es algo que creemos que tiene un valor muy, muy, muy alto. Voy un poquito rápido. Aparte de todo eso, tenemos desarrollado el panel de administración. No es solamente un cruz, ¿vale? Creemos que es muy importante que haya validaciones y mensajes de errores explicativos. La configuración de un servidor de identidad no es trivial, es compleja y nuestro objetivo es intentar, primero, que cualquier persona que opere, que sea capaz de, o que tenga la responsabilidad de, de configurar un, un orain con el Identity Server por debajo, primero no cometa errores ¿vale? en la configuración y después que simplemente con la propia experiencia de uso de ese panel vaya aprendiendo cuáles son las configuraciones válidas, cuáles son las configuraciones no válidas e intentemos darle pistas de hacia dónde o cómo tiene que configurar correctamente a sus clientes. ¿Vale? Tiene soporte multidioma. Eh, es importante y nos parece importante también la sugerencia de determinados valores de configuración de forma dinámica es en base a cómo la tenemos configurada dentro de nuestro servidor. ¿vale? Porque a veces son configuraciones no triviales y siempre proponemos esa información. ¿vale? Y el tema de la gestión de usuarios locales. Si queréis... Eh, bueno. Tenemos la información del usuario, tenemos diferentes tipos de soporte de MFA, tanto con TOTP como con FIDO2, los flujos de recuperación de contraseñas, GDPR. Si os parece, Manu, os hace una pequeña demo ahora de cinco minutillos y nos vale, quedamos sin sí. tiempo. Sí, ahora de hacerle una, una demostración de todo esto que ha dicho Hugo. Por una parte, yo ahora mismo estoy accediendo a, a, a nuestro servidor de identidad, pero a nivel de, de usuario en el que puedo yo configurar una serie de, de parámetros. ¿no? Uno de los parámetros eh, está relacionado con lo que comentaba ahora Hugo de doble factor y eh, passwordless. Es decir, eh, ahora mismo si en el momento en el que estamos eh, el uso de contraseñas como única medida para autenticar a un usuario no llega a ser un método con las suficientes garantías de, de seguridad. Eh, por ello nosotros tenemos eh, mecanismos o existen mecanismos de múltiple factor o, o passwordless que evitan este uso de las contraseñas. Ahora os voy a enseñar una, una demostración integrada con, que tenemos integrada con nuestro servidor de identidad, eh, en el que hacemos uso, por ejemplo, de Windows Hello, pero podríamos hacer uso de cualquier otro mecanismo que, que acepte, por ejemplo, Fido, eh, Fido 2, ¿no? Que Fido 2. Vale, entonces eh, yo aquí tengo, tengo añadido ya, eh, Windows Hello. Lo que voy a hacer es hacer, hacer, hacer logout y iniciar sesión con, con Fido. Con Windows Hello. Vale, si veis aquí tenemos la opción de, de iniciar sesión con la, nuestra Security Key. Vamos a establecer mi nombre de usuario. Y ahora aquí ya me empieza a, a pedir nuestro servidor de identidad que, eh, que introduzca una, una, una uno de estos dispositivos eh, FIDO. ¿no? En este caso, como no tenemos dispositivo FIDO, lo que vamos a hacer uso es de, de Windows Hello. Entonces, yo tengo configurado Windows Hello con un PIN, pero se podría configurar con, con reconocimiento facial o con otro tipo de, de mecanismo. Entonces, he puesto mi PIN y, y estoy dentro. Ese sería el, un, un flujo de, de powerless eh, básico. Así es. Ahora voy a enseñar el panel de administración, lo que ha dicho, lo que ha comentado Hugo de las efecto demo. Vale. Bueno, os voy a enseñar el eh, lo, que, lo, que ha comentado, lo que comentaba Hugo de nuestro panel de administración enriquecido. Eh, nosotros tenemos por ejemplo dentro de la configuración de los, de los clientes podemos ver cómo tenemos eh, avisos en los que nos, nos, nos dice que tenemos por ejemplo secretos que están a punto de, de expirar o incluso secretos que ya, que ya han expirado. Dentro de la configuración de los, de los clientes eh, podemos ver cómo tenemos eh, podemos hacer bueno configurar eh, todo tipo de configuraciones de, de OpenID Connect y de Identity Server, pero eh, dentro de las configuraciones, que muchas de ellas son complejas, podemos tener eh, valores sugeridos o valores por defecto, en, por ejemplo, en, en los grand types eh, permitidos, que incluso tenemos eh, validaciones que nos impiden, eh, por ejemplo, eh, configurar un, un cliente con un flujo de authorization code y un flujo implícito. Si en este caso nosotros quisiéramos guardar este, este cliente, nos daría un error de validación y, y nos eh, saldría un, un error explicativo, que puede ayudar eh, mucho al, al administrador, al que esté administrando lo, el sistema, a saber qué es lo que ha pasado, por qué no hemos podido eh, establecer esta configuración, ¿no? Al final son configuraciones complejas y, y tenemos que, que tener en cuenta todo, todo esto. Vale, Hugo, si quieres continuar tú. Vale, pues muy rápido, nos quedan dos minutitos. Me gustaría hablaros eh, sí, un poquito más y vuelvo a compartir pantalla. Vale, me gustaría hablaros eh, de otro elemento que nos parece muy importante, que es el tema de la monitorización, vale, que os decía antes, es muy importante saber eh, cómo se usa nuestro servidor de identidad, cuántos eh, usuarios están, cuántos intentos de login fallidos, alguna configuración incorrecta. Al final, eh, Orain lo que utiliza es un sistema de eventos adaptable a cualquier herramienta de monitorización. Eh, a cualquiera de ellas y ahora lo que os lo que os enseñamos es eh, nosotros tenemos dentro de lo que son bueno nuestro un application insights que tenemos eh, monitorizando nuestro un application insights que tenemos monitorizando el esta demo vale dejarme que me vaya de aquí eh, como parte del despliegue de nuestra infraestructura hemos creado un workbook que nos va a dar información personalizada del estado de salud de nuestro eh, de nuestro reino de nuestro servidor de identidad y en él vamos a poder ver pues bueno desde cuánta cuál es el número de configuraciones incorrectas eh, cuáles son desde el punto de vista de autenticación, cuáles son los diferentes clientes que tenemos, cuáles son las diferentes APIs autenticadas, cuáles son los diferentes métodos de autenticación que tenemos definidos aquí para ver si la, validar si la configuración es correcta o no es correcta. Lo mismo desde el punto de vista de tokens y lo mismo desde el punto de vista de usuarios. ¿vale? Pues por ejemplo, viendo aquí eh, cuántas, eh, pues bueno, vemos que aquí hay un usuario que ha realizado dos. Inicios de sesión incorrectos, podríamos ponernos en contacto con este usuario y ver si realmente ha sido él, si no ha sido él e intentar eh, plantear eh, preguntas o intentar eh, mitigar determinados riesgos que pueda tener nuestro servidor de identidad. ¿vale? Por último, eh, no queríamos dejar pasar la oportunidad de insistir en que autenticación no es lo mismo que autorización. ¿vale? Y aunque OREIN Puede, eh, dijéramos que se centra, Identity Server se centra en lo que es la parte de autenticación, ¿vale? Aunque puede hacer, dijéramos, una autorización de grano grueso, es decir, imaginaros un flujo en el que vosotros queráis definir que el acceso a un determinado cliente solo se tiene que permitir cuando el usuario pertenece a un determinado grupo del directorio activo, algo de este estilo, ¿vale? Puede hacer esa autorización de grano grueso. Dijéramos que la responsabilidad de orei no es la autorización de grano, de grano fino, es la, esa responsabilidad es de las propias aplicaciones o del de, de concepto que nosotros planteamos como son los servidores de, de autorización. ¿vale? Es decir, una vez que yo sé quién eres, eh, quiero saber qué permisos tienes sobre esta aplicación, ¿vale? independientemente de que el servidor de autenticación no tenga idea de todos esos permisos, sino quiero consumirlos de una forma posterior. Aquí lo que estamos utilizando es Balea, Balea es un, una, un, bueno, un framework de, de gestión de autorización para, para .NET Core, es open source, vale. son una serie de componentes open source, está desarrollado sobre todo por, por Luis Ruiz Pavón, nuestro compañero Luru. Eh, básicamente es toda la infraestructura de gestión de autorización que se integra con la, con la gestión de autorización de SPNet Core y eh, por defecto y de manera open source obtiene o plantea tres almacenamientos de, de autorización. ¿vale? Lo que es la autorización, una, una persistencia basada en un archivo de configuración, en una base de datos o en unas peticiones HTTP externas. ¿Y por qué unas peticiones de HTTP externas? Porque otra de las cosas que estamos ofreciendo a nuestros clientes, precisamente es eh, Balea Server. ¿vale? Y Balea Server no es más que una interfaz de usuario de administración eh, que va a permitirnos trabajar con diferentes aplicaciones que podemos tener registradas dentro de nuestro servidor de autorización. vale. Cada una de estas aplicaciones va a poder definir una serie de roles personalizados, va a poder definir una serie de permisos, y va a poder definir pues, unas delegaciones. Básicamente las delegaciones es que yo delego mi, eh, mis permisos a una determinada persona durante un determinado tiempo. Esto lo que me permite al final es mapear una serie de usuarios. Y para cada uno de estos usuarios yo puedo ver cuáles son sus parametrizaciones con respecto a cada una de estas aplicaciones. De tal forma que, por ejemplo, este usuario, John Doe, ¿vale? eh, para esta aplicación Contoso School que ofrece dos roles, lo tengo macheado con el rol de teacher. Pero igual que puedo machear un usuario, yo puedo establecer aquí una configuración de mappings a nivel de, eh, a nivel de roles, de tal forma que no tenga que establecer este rol a cada uno de los usuarios, sino que pueda establecer un mapping. Es decir, si a nivel del claim de autenticación me viene esta información, automáticamente asignaré este rol. ¿Vale? Y esto lo que nos da es una potencia brutal desde el punto de vista de la gestión de nuestros, de, de la autorización de grano fino dentro de nuestras aplicaciones. ¿Vale? Os lo incluimos aquí porque al final Orain está utilizando Balea por debajo para la gestión de sus, de sus roles y permisos, que son también completamente parametrizables. Pero igual que tenemos un servidor de autenticación, podemos tener un servidor de autorización. Es decir, son piezas que no tienen por qué ir completamente juntas, pero sí pueden ir de la mano. ¿Vale? Y tiene sentido que cuando como organización pensemos en introducir un servidor de identidad, pensemos más adelante también en introducir un servidor de autorización. ¿Vale? Cumplen al final la misma, el mismo objetivo y es tener centralizada la gestión por un lado de identidades y por otro lado de permisos para todas nuestras aplicaciones. ¿Vale? Y bueno, sin más, un poco desde el punto de vista de Balea Server, en resumen, haceros incidencia un poco, incidir en que la gestión de la seguridad y la identidad es, es compleja. ¿Vale? Que penséis si es mejor un servicio o construirlo en casa y que si lo construís en casa, creemos sinceramente que a Orain le hemos dedicado eh, muchas horas, mucho conocimiento, mucha experiencia, mucho cariño y creemos que realmente puede ser una opción interesante para, para, para cualquiera de vosotros. ¿Vale? Y ahora eh, me dicen... Que tenemos unas preguntas pendientes por allí, ¿verdad? Sí, tenéis cuatro preguntas pendientes en el chat. No sé si vosotros las podéis ver o si queréis vale. que os vaya comentando. Sí, yo creo que las, las vemos. Eh, vale, la primera pregunta, Vicente, nos estás preguntando eh, qué aporta Orain sobre lo que ofrece Azure AD. Vale. Eh, al final Azure AD, eh, si, si trabajamos única y exclusivamente con recursos de Azure y con aplicaciones que podéis integrar con Azure AD, no hay ningún tipo de problema en utilizar Azure AD. Pero a, la, el principal problema de Azure AD es que todos vuestros usuarios van a tener que estar incluidos dentro del eh, directorio activo. Podéis incluirlos como usuarios invitados. Ahora han añadido una funcionalidad para poder eh, incluir login social eh, en el directorio activo. Está Google, está Facebook, si no recuerdo mal, pero por ahora no puedes incluir cualquier otro proveedor de, de OpenID Connect. ¿vale? Eh, la principal ventaja es la gestión que puedes tener a través de, de usuarios locales. Y la segunda ventaja importante es la personalización. Es decir, que en cualquier punto tú vas a poder eh, incluir lógica personalizada a la hora de eh, de dónde recupero la información eh, de los claims que estoy emitiendo. vale, Con el directorio activo única y exclusivamente vas al, al árbol del directorio activo con toda la información de los atributos de los usuarios. Mientras que en Orain, por ejemplo, podrías enchufar cualquier sistema de persistencia o Flujos que buscarán una determinada información en una base de datos diferente para intentar mantener el, el principio de una única fuente de verdad. Es decir, en vez de replicar en el directorio activo información que ya tengo en una determinada base de datos, atacar a esa base de datos en vez de volcar esa información en el directorio activo si no es necesaria. Vale. Un poco serían los dos puntos los dos puntos principales. Vale. Luego, Samu, por ejemplo, nos dice, hola, por ejemplo, ¿en qué escenarios comunes no se puede hacer con un servidor como Aucero que tenga que ir a uno propio? Eh, lo mismo que estaba planteando ahora. Al final, <coughs> Aucero, y es, y es un producto que no conozco en profundidad, eh? Aucero no deja de ofrecer una serie de características y probablemente tenga también sus personalizaciones, pero al final es un servicio que se ejecuta en la nube. Imagínate que tú, como parte de tu flujo de autenticación, eh, tienes que tener acceso a algún tipo de eh, información corporativa que vas a acceder mediante una VPN o mediante una conexión eh, privada entre tu servidor o tu AKS donde está desplegado el donde está desplegado el eh, Orein y tu intranet. ¿vale? Al final el tener la posibilidad de tener control sobre ese tipo de conexiones y ese tipo de comunicaciones sin que sea un servicio público y compartido, sino que es tuyo, te va a permitir resolver de una forma mucho más fácil todo ese tipo de todo ese tipo de situaciones. ¿vale? Y desde desde luego desde el punto de vista de personalización, eh, que para mí es clave. ¿vale? Un, lo he dicho antes y lo repito ahora. Eh, la experiencia nos dice, todo lo que hemos visto con diferentes clientes, lo que nos dice es que eh, y permitiendo usar la expresión la gestión de la identidad siempre es legacy vale nunca partimos de un, de un greenfield project vale sino que siempre tenemos que asumir determinadas decisiones que se han tomado hace un año o hace 15 vale y a veces eso es difícil de replicar en, en determinados escenarios vale otra pregunta de Manu decía cómo llega a estar nuestro endpoint certificado para OpenID Vale. Eh, no, no es nuestro endpoint. Básicamente es la librería la que se certifica como OpenID y la OpenID Foundation lo que tiene es un comité que va evaluando. Bueno, en realidad tú como desarrollador eh, propones un determinado componente para que ellos lo validen. Ellos eh, validan que los diferentes flujos y las diferentes eh, los diferentes componentes, tanto de tu servidor como de tu librería cliente, que también las hay certificadas, cumplen. Al 100% las, las, las especificaciones de los diferentes RFCs ¿vale? y a partir de ese momento dijéramos que te dan un sello. Tú apareces en la página de OpenID Connect como que eres un software certificado y tienes diferentes niveles de certificación en base a los a las RFCs que digas que tu software implementa. vale. Venga, otro SAMU que estás allí con un montón de preguntas. ¿En qué escenarios prefieres? Eh, prefieren OAuth 2 a OpenID Connect y viceversa? Eh, vale, Aquí hay que decir que OpenID Connect básicamente es una capa por encima de OAuth 2. ¿vale? OAuth 2 es una especificación que definía o que dejaba algunas cosas abiertas desde el punto de vista de, eh, al final OAuth 2 no es más que una especificación que define el flujo de autenticación o autorización delegada. ¿Vale? Mientras que OpenID Connect es una capa por encima que utilizando el mismo protocolo HTTP, utilizando los mismos nombres de los tokens, añade ese concepto ID token y me añade la garantía de obtener información del usuario que está realizando el inicio de sesión, con lo cual mi aplicación eh, sabe fehacientemente qué usuario ha iniciado sesión, con lo cual dijéramos que no es que use uno u otro, sino que son completamente complementarios, ¿vale? Son completamente complementarios. Hay flujos que están definidos en OAuth 2 y que son, dijéramos, matizados en OpenID Connect. Vale, y OpenID Connect establece algunas características específicas desde el punto de vista de la gestión de seguridad. Pues el, el uso de, eh, por ejemplo, de, de la especificación PKCE, Proof Case of Code Exchange, que valida que en los flujos de autenticación basados en dos pasos, el primer paso yo obtengo un código y el segundo paso ese código lo intercambio por un token, que la, eh, la parte que hace la primera petición es exactamente la misma que hace la segunda petición. Vale, al final, eh, esa parte de certificación, eh, al final OpenID Foundation lo que hace es tener también un, una serie de comités que evalúan constantemente cuáles son los vectores de ataque más explotados sobre eh, estas diferentes eh, especificaciones y van adaptando los diferentes flujos, los diferentes protocolos y las recomendaciones que se hacen de usos de ellos eh, de cara a intentar mejorar la seguridad del protocolo. Entonces es, es importante tener o estar protegido un poquito bajo ese, bajo ese paraguas. Vale. Eh, Albert nos pregunta, ¿Valea Server como autorización de las aplicaciones es utilizable sin Owin, por ejemplo, con AD? Eh, sería utilizable. O sea, al final, Valea eh, Server es una pieza que va después de tu servidor de identidad. Vale. Es decir, tu servidor de identidad es responsable de decir que yo soy Hugo. ¿Vale? Y que Hugo tiene una serie de claims X, los que yo pida, los que mi aplicación pida. Y una vez que mi aplicación me ha dirigido a AD y yo me he autenticado con AAD, mi aplicación puede volver a decir, vale, y Hugo, ¿vale? que es este usuario que yo tengo aquí, ¿qué permisos tiene sobre mi aplicación? Con lo cual, lo único que tiene que hacer es tener Balea Server, que expone un endpoint que va a ser estándar, eh, vale, y utilizar un store HTTP dentro de Balea para que se haga esa petición a ese almacén de manera en manera de petición HTTP. ¿Vale? No sé si me, si me explico, si no me, me vuelves a preguntar, ¿vale? Eh, luego, los flujos de, de, de autenticación se puede personalizar las reglas con código propio, como Keycloak. Sí, sí, sí, al final, al final ya, ya no es eh, es que el código es nuestro. Es decir, eh, identity server como, como la pieza, como el core, de la funcionalidad que implementa el servidor de autenticación, es totalmente configurable. Tiene, está implementado con un montón de servicios que están definidos como interfaces. Hay unas implementaciones por defecto, pero yo puedo personalizar un montón de ellas. Por lo tanto, no es que pueda hacer código propio, es que puedo personalizar prácticamente cualquier parte del flujo de autenticación o de la obtención de información, ¿vale? Cualquier parte, ¿vale? Y eso es, eso es importante. Y bueno, gracias a ti por hacerla, Samu. Eh, yo creo que no hay más preguntas, no sé si tenéis alguna duda adicional. En cualquier caso, yo creo que vamos a tener que ir cerrando este evento. Os vuelvo a dejar por aquí. Yo creo que se ve el se ve la PPT todavía. Tenéis aquí mi correo, tenéis el correo de Manu, tenéis el, los, los handlers de Twitter. Eh, podéis poneros en contacto sin problemas con nosotros e intentaremos solucionar cualquier duda que, cualquier duda que, que tengáis. De acuerdo, pues yo creo que hasta aquí. Muchas gracias a los que habéis estado. Espero que os haya resultado interesante. Y nada más. Hasta la Muchas próxima. Muchas gracias. Venga.